Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que de verdad la estén pasando muy, pero muy bien. Lo que no se las están pasando muy bien en este momento son los líderes, los constructores, la gente que hace network dentro de eh, Omega Pro. Eh, antes de comenzar, quiero decirles que durante esta semana va a haber un periodo de tiempo donde no voy a poder estar haciendo videos tan seguido, porque eh, ustedes saben, yo pertenezco a ese grupo de personas que dejan que otros... Trabajen con su dinero Que otros tomen decisiones por él Yo soy ese, ese grupo de personas Tontitas Que no aprovechan una oportunidad cuando las ve Yo soy ese grupo de personas Que, que, que, que no, ha, no trabajan por No hacen que su dinero trabaje por ellos Sino que ellos tienen que trabajar por el dinero eh, Estoy hablando de que Por motivos laborales eh, No voy a poder Estar subiendo eh, Videos tan seguidos eh, perdón, perdón, si ustedes son de Omega Pro y, y, y ven una persona como yo les causa eh, repudio, una persona que trabaja, una persona que gana su dinero de sol a sol con el sudor de su frente, perdón, discúlpenme, de verdad no es mi intención, pero por estos motivos es que eh, estoy un poquito eh, mal de tiempo ya voy a tratar de que esto se regule en estos días. Pero, eh, muchachos, una cosa que Juan Carlos Reynoso no les dice a ustedes, él siempre les va a decir, no, es que estamos ganando, es que ayer había un millón de inversionistas nuevos, hoy hay dos millones, cuando la en realidad es que la mayoría de los líderes se están yendo. La mayoría de las personas están vendiendo sus licencias de Omega Pro Y quiero que vean esto muchachos Aquí tengo recopilado muchas capturas De gente que está vendiendo eh, Buenas noches estoy vendiendo dos cuentas de Omega Pro Las cuales tienen licencia de 500 dólares Para más información al DM Hola buenas vendo, vendo cuenta de Omega Pro Con 1849 dólares Dejo el dólar a 3900 En venta dos licencias y una de 500 y una de 100 y aquí mensajes de gente líderes que se están retirando ah bueno aquí antes de pasar eh, cordial salud estoy vendiendo tres licencias de Omega Pro la de 3.000 en 2.800 la de 1.000 en 850 la de 500 en 400 dólares Líderes que se están yendo. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Con este mensaje quiero anunciar oficialmente que a partir de hoy yo dejo de construir en Omega Pro. Estoy totalmente agradecido con esta hermosa compañía y con la familia que creamos. Encontramos un vehículo con el cual personalmente me siento más cómodo construyendo y esa es la razón de mi, de mi decisión. Estoy totalmente dispuesto a seguir apoyándolos en las decisiones que cada uno tome y acá estoy para hablar con quien quiera. Al igual que Lucas, quiero hacer oficial mi salida de Omega Pro, no escribí antes por la razón que estaba experimentando una montaña rusa de emociones y ustedes no se merecían esa energía. Perdón a los líderes que no les avisé antes, uno por uno, o mismo si no supe comunicarme de una manera prolija. Hoy con la cabeza en frío, con la alegría... Que sale por mis poros y el fuego interno que me está consumiendo Me doy cuenta de que tomé la mejor decisión de abrir la puerta Fueron muchos los cambios y no me gustaron Mi gente no se merece perder dinero y el inversor que confía en mí tampoco Siempre les dije que el día que vea algo mejor o que, la, o que pierda la confianza en Omega Pro me iba, me iba a ir Hoy les muestro que soy real y cumplo la palabra bueno, aquí sigue, ¿verdad? Mi recomendación para todos los integrantes del grupo, tomen 5 minutos de su tiempo para conocer alternativas. No sean empleados del Network ni adeptos a una secta. Todos somos libres de tomar nuestras respectivas decisiones, pero lo que queremos es lograr, lo que queremos lograr y obtener para nuestras familias. Feliz y agradecida de todo lo que me dio Omega y la familia que creamos. Por mi lado también quiero decirles que no construiré más acá. Ya leyendo los mensajes de los chicos está más que claro que encontramos un vehículo mejor. Y retiro lo que dijo Joaco. Si se encontraba una compañía mejor donde todos ganemos haríamos un cambio. Y aquí siguen los mensajes muchachos. Líderes que se van, gente que se va. Y quiero que ustedes escuchen el audio. De, eh, de qué es lo que opina un líder de Argentina Voy a ponerlo Para que ustedes lo vean Hola, queriendo recibir ese mensaje sí, amigo, yo también tengo más de 60 mil dólares en comisiones pasivas Sin embargo nada, tomo la decisión de irme Porque no me van a bloquear el código Y no voy a perder contacto con los líderes de Omega Y mucho menos me van a robar mi plata Espero, eso espero Porque si no hablaría muy mal de ellos Así que las personas como Lucas y demás, que también tienen más de 15 mil dólares en pasivas y tienen mucha plata invertida, se vienen igual, pero por el simple hecho de que las cuentas de Omega van a seguir activas para mis líderes eh, y van a seguir también comunicándose para ir revisando todo. Ahora a la hora de construir y seguir invirtiendo capital, ya Omega no me parece una compañía sustentable, ya Omega no me parece una compañía factible, ya que los rendimientos mensuales que están pagando son muy pocos, tanto en interés simple como en interés compuesto, y creo que, que el inversor y mis constructores se merecen lo mejor, por eso tomé la decisión de irme. Si a vos lo que te está frenando es la plata que te queda en Omega, decirte que no te hagas drama, porque la plata, yo también voy a dejar un poco de, de plata en Omega, pero a la hora de construir, promocionarlo y ganar capital, eh, no voy a, no lo voy a hacer en, en Omega Pro. Ya no me parece una compañía de confianza Y quiero disfrutar mi dinero y dormir tranquilo Sabiendo que al otro día me levanto Y mi gente todavía tiene su plato y no que la compañía se va Ya no me esto? parece una compañía de confianza Y quiero disfrutar mi dinero y dormir tranquilo Sabiendo que al otro día me levanto Y mi gente todavía tiene su plato y no que la compañía se va Si los líderes de Omega Pro Gente que era los que los estaba eh, invitando Perdón esta es la cámara de la laptop, no es muy buena la verdad, me gusta más grabar con esta, bueno en fin muchachos, si los líderes de Omega Pro eh, se, se están yendo, están reconociendo que Omega Pro está a punto de caer, mi pregunta es ¿qué hace usted en Omega Pro? ¿Por qué usted está esperando a que cierren Omega Pro y se vayan con su dinero? En este momento están en lo que ya hablamos en un video anterior, la típica cacería de brujas. Que es que están cancelándole los códigos a todos los líderes de Omega Pro que estén promocionando otra compañía. Y no solo eso, también lo están haciendo con la gente que paró de generar red. Lamentablemente, no puedo utilizar estos audios porque la persona que me los mandó eh, pertenece a un grupo de líderes, un extracto muy alto, usted sabe que ellos tienen divisiones y es de la división más alta, me lo mandó para informarme todos esos audios. A mí me hubiera encantado poder ponerlos, pero no puedo ponerlos porque la persona no me dio permiso de hacerlo y pues se respeta esta decisión. ¿Y qué es lo que está pasando, Manuel? ¿Qué fue lo que le contaron? Bueno, pues que muchos líderes en vez de salirse de Omega Pro, en vez de promocionar otra compañía, lo que decidieron simplemente fue dejar de hacer red, dejar de meter gente y esto es algo nuevo. No solamente la gente que está promocionando otras compañías, le están cancelando su código. O sea, les, se están quedando con su dinero literalmente. Eso es como que el banco le diga a usted. Emanuel, usted tiene dinero aquí. Y, usted, y, y nos dimos cuenta que usted está eh, metiendo dinero en otro banco. Entonces nos vamos a quedar con este dinero. Y hasta luego. Eso es lo que está haciendo Omega Pro. Entonces, si usted es un líder que está dejando de hacer red por todos estos cambios. Que usted no está metiendo gente probablemente no se asuste si un día usted entra y aparece su cuenta bloqueada porque lo están haciendo eh, de esta manera, en la llamada corporativa pasada, en esta que hubo el día de ayer, Juan Carlos Reynoso mencionó que ellos pagan en dólares, quiero que ustedes eh, escuchen eh, esto que tengo por acá Permite entrar y recibir beneficios, ¿verdad? De mercados financieros a prueba de estas cosas. ¿ya? Estas, estas ventajas, estos beneficios que nosotros compartimos realmente le trae mucho oxígeno a las personas, les traen soluciones. ¿En qué moneda? ¿En qué moneda pagamos? En dólares, familia. O sea, no Señor Juan Carlos Reynoso, usted y todos sus inversionistas saben que eso no es así. Ustedes no pagan en dólares. Si ustedes pagaran en dólares, tendrían que ser una empresa regulada, tendría que ser una empresa auditada. De hecho, sería hasta más fácil pagar en dólares. Simplemente usted da su número de cuenta bancaria y mes a mes o cuando usted quiera retirar, le depositan en su cuenta en dólares. Así como hace YouTube que ellos depositan en dólares, es la manera más fácil, se pagan impuestos, sí, pero para hacer eso tiene que ser una empresa constituida, tiene que ser una empresa legal, ustedes pagan en criptomonedas, ¿por qué? porque las criptomonedas son descentralizadas, no son reguladas, si fueran reguladas Omega Pro simplemente no existiría, eso es uno de las, de las de, la, de los chanfles que tiene este señor a la hora de hablar, que ustedes saben que cada vez que este señor hable, la boca acaba su propia tumba. Eh, algo muy importante que también les tengo que mostrar es que, ¿cómo es esto posible, muchachos? Vean esto. ¿Qué es esto, muchachos? 15 del 10 del 2022. De la página oficial de Omega Pro, donde supuestamente hacen los reportes de las ganancias que ellos están teniendo en Forex. ¿Qué fecha cayó? 15 del 22. ¿Qué fecha cayó? Vamos a verlo. 15 del 10, perdón. ¿Lo ven aquí? 15 del 10 cayó sábado. ¿Qué tiene esto que ver, Emanuel? Bueno, pues que esto es un error garrafal. ¿Por qué muchachos? El que sabe de trading, el que, el que ha trabajado en trading, sabe que Forex no trabaja los sábados ni los domingos. Entonces, ¿cómo es posible que Omega Pro a, a, a, tira sus resultados en la fecha 15 del 10? En un par de USD, JPY, USD, CNY. O sea, ¿cómo es posible que ellos trabajaron en Forex ese día? Si ese día no, Forex estaba cerrado. O sea, esto es algo que alguien que hace trading lo sabe perfectamente. De hecho, cuando yo vi esto, yo dije, ¿será que estoy equivocado? ¿Será que la información que yo sé es falsa? Y llamé a un amigo mío que hace trading, le pregunté y él me dijo, no. Esa información es incorrecta. Yo en este momento, hoy sábado, no puedo hacer trading. El mercado está cerrado el viernes a partir de, de tal hora. Bueno, no tengo el mensaje por acá, pero, pero, pero el punto es que no se trabaja los sábados. Muchachos, vean que son muchas las incongruencias. Ya ni siquiera se están esforzando por, por mentir. O sea, ya, ya todo les vale. Ya todos están... Pero el que quiere entender, que entienda. El que quiere abrir los ojos, que los abra y que tome acción. Si se puede salir de Omega Pro en este momento, este es el momento. Este es el momento. Ahora que le están poniendo trabas a todo el mundo, es cierto. Le están poniendo trabas a todo el mundo para sacar su dinero de Omega Pro. Muchachos. Eso fue todo por el video del día de hoy. Eh, recuerden que si les gustó, compártanlo, pásenlo con todo el mundo, con gente que ustedes vean que está a punto de entrar en Omega Pro, porque toda esa información les puede servir. Nos vemos. Chao.